Perfecto. Bueno, aquí entonces las tres grandes, eh, los tres grandes bardos que en forma de poesía, el bardo todola nosotros nos está dando ciertas instrucciones, ciertas indicaciones, ¿no? para poder sobrellevar esos bardos, esas instancias de nuestra vida de la mejor manera y, y, y de la más elevada vibración posible sin embargo, déjenme decirle, también hay un bardo cuando empezamos a comer y cuando terminamos también hay un bardo, como le dije hace un rato, cuando comenzamos la conferencia y cuando terminamos también hay un bardo, inclusive cuando vamos al baño, cuando empezamos a hacer popó y dejamos hacer popó ¡es un bardo! ¿cuántos de nosotros se ha iluminado en ese momento? Eh? y ha traído maravillosas ideas bueno, pero si de eso se trata, de que en cada uno de los bardos vayamos incorporando más luz entonces también hay un bardo para el inodoro. Claro, Zambaba eh, no, no, no escribió ninguna poesía ¿no? <ríe> sobre el inodoro, pero, pero Padma Zambaba yo creo que <ríe> merece que nos traiga algunas poesías, nos deje algunas poesías más respecto a esos bardos. Pero bueno, entonces, ahora sí, vamos a adentrarnos a esos tres bardos que ya más específicamente hablan de esos momentos en donde nosotros ya dejamos este mundo. Esos tres bardos se llaman así, el bardo chikai, el bardo chanjid y el bardo silpa. ¿sí? El bardo chikai, que es el primero de los bardos, entonces es el momento en donde empezamos a perecer, estamos moribundos y comienza en ese momento que estamos empezando a dejar, esta, esta vida en la materia y en donde de manera definitiva la dejamos, ¿sí? Es el estado transitorio del momento de la muerte hasta llegar esa muerte, ¿sí? Muy bien, eh, ¿qué ocurre? ¿qué sucede en ese momento? Pero antes voy a leer eh, la poesía que nos dejó Zambaba. ¿sí? Padma Zambaba. dice así, Ahora que el bardo del momento previo a la muerte despunta sobre mí, abandonaré todo aferramiento, ansiedad y apego. Entrando sin distracción en la clara luminosidad del Dharma y efectuaré la eyección de mi conciencia al espacio de la mente ingenerada. Conforme dejo este cuerpo compuesto de carne, huesos y sangre, y reconoceré que solo ilusión transitoria. Bueno, ese es el consejo que en estos versos se nos deja y se nos, eh, se nos hace llegar gracias a este bardo todol. Y entonces, bueno, perfecto. ¿Qué ocurre en este bardo chicay? Hay algunas sugerencias importantes. Primero, en ese momento que ya, ya la persona ya se ha despedido, ¿no? porque es importante despedirse de la gente, de los seres queridos, de la familia, ¿sí? pero una vez que se despidió, y no tiene que ser el momento en que se muera, sino antes justo que se muera, todos los familiares tienen que estar afuera. ¿Sí? Eso recomienda Albardo bardo Todor. ¿Por qué? Y es obvio, es lógico, porque si la familia está ahí, pues el alma no se va a querer ir, y, y, y la familia que, que, que está ahí al lado so, sosteniendo a, a, al difunto, pues entonces, a excepción que tenga, por supuesto, un alma avanzada, evolucionada, consciente, pues entonces lo va a estar reteniendo. Entonces la sugerencia y la recomendación es que no esté ninguno de aquellos familiares ¿sí? a los cuales nos une un fuerte lazo afectivo. Porque eso puede representar un apego, ya saben. Entonces, ¿quién debe de estar al lado nuestro? debe de estar, si es posible, aquel que ha sido nuestro guía espiritual, aquel que en este caso, bueno, en el budismo fue nuestro lama, nuestro maestro, ¿sí? aquel que nosotros tenemos un gran respeto espiritual, si es posible, maravilloso. Si no es posible que estuviera el maestro o el lama o, o, o también el sacerdote, por supuesto, entonces por lo menos algún compañero de camino, Alguien que tenga un desarrollo, una evolución y una conciencia que sepa qué es lo que está haciendo, por supuesto. ¿Sí? Muy bien. Luego, otra de las sugerencias y las recomendaciones, según este bardo Tosgrohl o bardo Todol, es que asumamos la postura del león. ¿Sí? ¿Cuál es la postura del león? Bueno, parece muy tremenda, ¿no? ¿Cómo pondrán al muerto? No, es simple. De costado, del lado derecho y con la mano aquí al costado, nada más. ¿Sí? esta es la posición correcta, de esta manera, de costadito hacia el lado derecho, ¿sí? y eso muy posiblemente tenga que ver para que el corazón tenga un mayor protagonismo, no lo dejemos abajo, sino lo tengamos arriba, no el corazón. Y entonces, claro, una vez que tenemos a la persona en esa postura, la postura del león, y está la persona al lado que corresponde, Repitiendo lo que yo en un ratito más les voy a leer, tenemos que tener en cuenta todos nosotros que esto nos va a pasar. En esencia es esto lo que está sucediendo. Fíjense. Ah, caray. Y empiezan los truenos y relámpagos, ¿eh? porque eso es lo que empieza a suceder. Los elementos en nosotros empiezan a colapsar. La tierra colapsa en el agua, el agua, el agua colapsa en el fuego, el fuego colapsa en el aire. Que son los cuatro elementos que conforman nuestro cuerpo físico. Esos cuatro elementos podemos encontrarlos en los cuatro primeros chakras, en los cuatro primeros lotos. ¿No es así? Entonces fíjense ustedes, el sentido del olor es el primero que se desvanece. Ya dejamos de sentir olor, si alguien tiene perfume o alguien se tira algún gas o algo, no lo podemos oler, es lo primero, ¿sí? Ya se va entonces ese, ese, ese sentido del olor porque, y el cuerpo se empieza a dejar de sentir porque es el, el elemento tierra y empieza el miedo a presentarse, ¿sí? Debemos nosotros fluir sin, sin ninguna resistencia a eso. Si el olfato ya no podemos oler, si entonces empezamos a dejar de sentir el cuerpo, si el elemento tierra está colapsando, por favor, librémonos de ese miedo que se va hacia el presente sin ningún lugar a duda. Librémonos lo antes posible. Hay muchos que no lo logran, ¿eh? y ahí se quedan, en el miedo. Y entonces, ¿qué ocurre? Por aquí se quedan vagando, no se van del plano de la materia, porque no permitieron que el elemento tierra colapsara como debiera de colapsar. No dejaron, quisieron seguir sosteniendo eso. Entonces andan las almas penando por aquí, entre vivos, ¿sí? pero no pudiendo hacer nada y estando en un lugar que no les corresponde. Bueno, eso es lo peor que nos puede llegar a pasar. Sin embargo, si se presenta el miedo... Y entonces ya vencemos ese miedo porque muchas veces ya hemos sufrido mucho, porque ya, ya entendemos y comprendemos que este es nuestro tiempo de irnos. Y es más, hasta posiblemente estamos curiosos todos nosotros de ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa después. Bueno, si eso sucede entonces se presenta el elemento agua que pretende colapsarse en el fuego. Y entonces el sabor empieza también a desaparecer, que corresponde a ese a ese chakra, a ese elemento, ¿no? El sentido del sabor también empieza a desvanecerse. Nos estamos desconectando de este mundo, recuerden. Y lo que nos conecta a este mundo para nosotros son los sentidos. Y entonces, la culpa es también aquella que se hace presente, ¿sí? empieza a sucederse un montón de situaciones de las cuales ahora empezamos a sentirnos culpables de las cosas no hechas, no libradas, de nuestras acciones que no han sido nada gratas, nada positivas, ¿no? Bueno, podemos quedar aferrado y apegado a las culpas, o podemos definitivamente soltarlas, dejar de lado, pues ya lo que se hizo, se hizo... Y ya no voy a andar cargando con ninguna culpa porque yo he aprendido y he entendido que lo que he pasado y lo que he llevado a cabo es lo que he necesitado para poder aprender, para poder crecer. Y entonces, perfecto, excelente si me libro de las culpas. Perfecto, excelente si no me ando yo golpeando el pecho. Y entonces llego al elemento fuego que pretende colapsarse en el elemento aire. ¿Y qué ocurre en el elemento fuego? ¿Qué es lo nuevo que nos sucede a todos nosotros? El elemento fuego entonces se presenta todo aquello, esa inacción, todas aquellas inseguridades, todo aquello que a nosotros nos ha retenido, nos ha limitado, todos aquellos apegos que nosotros hemos tenido, que no hemos podido o no, no nos ha permitido dejado avanzar. ¿Sí? En este caso, entonces, en el fuego es el elemento es el elemento de la vista, no el que empieza a desvanecerse. Es el sentido, perdón, de la vista, el que empieza a desaparecer, a desvanecerse. Y entonces, claro, ya dejamos esas inseguridades, dejamos esa inacción que no tuvimos nosotros, fortaleza, capacidad, determinación de poder concretar, de poder realizar porque nos habíamos programado llevar a cabo un montón de cosas en la vida pero no nos dio el cuero, no nos dio el, lo que se llama el coraje, la fortaleza ¿no? y entonces bueno, para qué seguir reclamándonos si yo quería ser bombero cuando era niño y, y para mí era lo mejor pero al final decidí otra cosa porque mi padre era abogado y entonces elegí el camino de la abogacía para conformarlo a él bueno ya está tengo que soltar eso. Y viene el elemento aire. Y el elemento aire es, por supuesto, el elemento que tiene que ver principalmente con aquellos tiempos o aquella circunstancia a la cual yo he sentido rechazo, he sentido desamor, he sentido que se me ha dejado de lado, he sentido que se me ha separado. Si, si todo eso me sigue doliendo, si todo eso a mí me sigue haciendo sufrir, entonces eh, no voy a poder salir de ese, de ese bardo, de, ese, de, de esa condición tan fácilmente. Pero supongamos que así yo lo hago, entonces me libero de ello. ¿sí? Ya aquello de lo cual he podido o no he podido amar o sentir ese amor, pues ya vi lo que tuve, ¿sí? Y me dieron lo que tenía, y así lo debo de aceptar. Y entonces puedo de esa manera lograr la disolución externa. Entonces, definitivamente ya me desconecté del cuerpo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo me aferro a todas estas condiciones, si no voy de manera escalonada liberándome de cada, de cada bloqueo en cada uno de estos elementos? Entonces, claro, por supuesto, los voy a estar sufriendo más allá que el cuerpo se haya desconectado. ¿Sí? Y esto puede durar días, y esto puede durar meses, y esto puede durar años. ¿Sí? El bardo Todor habla de que el proceso dura 49 días, pero 49 días en el caso que seamos un alma lo suficientemente evolucionada y avanzada, sino esto puede durar hasta siglos siglos, porque las almas se quedan atrapadas ¿sí? así que esto del tiempo, tómenlo ustedes con pinzas, hay almas inclusive que están tan avanzadas, tan iluminadas que en el momento en que se desconectan del cuerpo, se iluminaron llegaron al Dharma Data llegaron al Barbelo a esos reinos de la divinidad ¿sí? entonces tomemos el promedio es de 49 días, si hemos nosotros recibimos una instrucción importante, ¿sí? que aquí en Occidente la verdad es difícil que un alma adquiera ese nivel, pero bueno, que es posible, y de lo cual invito a todos ustedes a que nos pongamos a trabajar en todo esto. ¿sí? Perfecto. Bueno, luego entonces que hayamos logrado esa dis disolución externa, viene, viene entonces un encuentro con la conciencia, ya pertenece... Eh, perdón viene luego el quinto chakra ¿sí? que ya pertenece a una condición interna y tiene que ver con el éter ¿sí? el elemento éter ya los cuatro elementos lo hemos dejado atrás y ahí claro también, también se suceden muchas cosas que tienen que ver con, con, con cuestiones mentales con cuestiones que pueden ser de fantasía ¿sí? muchas personas que alcanzan lo que creen que es el cielo, pero que no es ningún cielo. ¿Sí? Ahí ya estamos entrando a lo que es el bardo Changid, que es el próximo bardo. ¿sí? Ya voy a profundizar más, pero, pero no más para que tengan en cuenta que el quinto, el sexto y el sexto ya pertenece a otra esfera, y el séptimo, bueno, es la iluminación completa. ¿sí? Pero en el quinto ya corresponde al bardo Changid y es posible que creamos estar en un cielo o que creamos estar en un infierno, pero que ninguno de esos dos aspectos son reales. sí Muy bien. Sin embargo, volvamos a este primer bardo chikai, y estas son las palabras que debe de repetírsele al moribundo para que tenga en cuenta cuando vaya viviendo estos procesos de disolución de los elementos, de los cuatro primeros, para que tenga en cuenta, para que tenga presente y se mantenga en el canal central, se mantenga en el medio, porque ese es el canal de la conciencia. Si yo me dejo llevar por las emociones, si yo me dejo llevar por los apegos, si yo me dejo llevar por la afectación, entonces ahí es donde no voy a poder con facilidad librarme de, de, de estos procesos que el bardo, eh, bardo chicay está requiriendo y entonces puede llevar mucho tiempo y puede ser muy doloroso pero si alguien me está repitiendo al oído así como lo hice con mi abuela justamente ayer en la noche y se nos dice oh hijo de noble familia ahora lo que se llama muerte ha llegado hasta ti no eres el único que abandona este mundo a todos nos sucede. No deberías, pues, sentir deseo o anhelo por la vida. Aunque sientas deseo y anhelo, no puedes quedarte. Tan solo podrías vagar por el samsara, ¿sí? por ese bucle infinito, por esa condición atrapada, enjaulada, ¿no? Como el tecolote, ¿no? Estaba. No desees, no anheles, Señor o señora. En este caso le damos el nombre. Ahora la luminosidad resplandeciente está ante ti. Reconócela y mantén tu propio trabajo. Recuerda todos tus momentos, los de práctica, los de meditación y los de amor. Oh hijo de noble familia. <coughs> Escucha. Ahora la pura lum luminosidad del Dharmadatta que resplandece ante ti. Reconócela, hijo de noble familia. Este es el estado normal, este es el estado natural de tu conciencia, es tu propia naturaleza pura y vacía. No hay nada esencialmente diferente en él, ni sustancia, ni cualidad, ni color, sino es puro y luminoso vacío. Esta es la luminosidad del Armadata. Oh, hijo de noble familia, no dejes que tus pensamientos naveguen errantes. No tengas miedo, permite que la luminosidad te lleve y únete inseparablemente ¿sí? a la armadata. Bueno, más o menos esto es lo que se repite. O de forma exacta esto es lo que se repite una y otra vez. Claro que el moribundo ya tenía conciencia de todo esto, ya había estudiado todo esto, ya había trabajado todo esto. ¿no? Porque si se lo decimos a una persona de estas comunes y corrientes ¿no? como podemos llegar a ser todos nosotros y que estamos aferrados y apegados a la vida y se nos dice dirígete al vacío ya abandona y deja todo deseo y todo anhelo ¡no! ¡por favor! ¡me estás matando! ¿qué estás haciendo? ¿cómo que me estás deseando eso? ¿cómo estás queriendo que yo haga eso? ¿sí? pero por supuesto si adoptamos esa actitud todos nosotros vamos a tener un bardo chikai bastante duro y bastante difícil. Ok, el segundo de los bardos entonces, que el bardo Tosgrol nos narra y nos cuenta, era como, eh, como les dije recién el bardo chanchi. Ya el bardo chanchi corresponde al quinto elemento. Y fíjense ustedes, está en el cuello ese quinto elemento. Y el cuello, si ustedes observan, es como un puente entre los cuatro elementos, o sea, entre la tierra y entre aquello que en nuestro cuerpo podemos eh, señalar como el cielo, que es la cabeza. ¿no? El sexto y séptimo chakra pertenece a la, al cielo, a, a las esferas más elevadas. Recuerden ustedes que los chakras y los lotos son como portales, a esas dimensiones, a esas realidades. No son como, son realmente puertas y ventanas a esas esferas. Y que cuando nosotros morimos no vamos al cielo hacia afuera, no. Los mayas eh, y los egipcios y los budistas tienen esta cosmovisión, y los griegos inclusive tenían esta cosmovisión más acertada de que el alma cuando desencarna no va hacia afuera, sino hacia adentro. Le llamaban el inframundo, le llamaban como ir al centro de la Tierra, porque realmente es una implosión lo que está pasando, no una explosión, es hacia adentro. Entonces todos los elementos con sensaciones, con emociones, muy fuertes, muy intensos, se van precipitando, inclusive con imágenes ¿sí? de todos esos elementos. Esto que les estoy contando y les estoy narrando, por supuesto... Llévenlo a una dimensión 4D, 5D, 6D, ¿no? Claro, vívanlo con ese dramatismo que este, este trueno nos está poniendo en esta charla, porque así es realmente fuertísimo. Y entonces en este bardo Chansi dice esta poesía, ahora que el bardo de la realidad de Armadata despunta sobre mí, <coughs> Abandonaré todo temor y terror, lo que aparezca lo reconoceré como mi propia representación. Ahora que he alcanzado este momento decisivo, no temeré a los apacibles o coléricos apariciones de mi propia mente. Porque recuerden ustedes que entonces, en este quinto elemento, ahí se me presenta el cielo y se me presenta el infierno, ahora sí, realmente en ¿Puedo creer? ¿Quién ha visto la película Más Allá de los Sueños? Si ¿Sí recuerdan? Y si no la han vista, véanla porque es ese bardo. Y es hasta donde nosotros podemos, o la mayoría de nosotros puede llegar a alcanzar. ¿Sí? Y entonces está por ahí en un infierno por un tiempo purgando, porque no es eterno el infierno, déjenme decirles, ¿Sí? y ahí lo van a ver en esta película y lo representa muy bien la esposa del protagonista, de Robin Williams, ¿no?, que hizo el protagonista. Vaya final que tuvo este hombre, ¿no?, pero bueno, eso es otro tema. Eh, y veíamos a los hijos del protagonista que vivían en un lugar maravilloso de juego, de ensueño, ¿sí? Pero así como el infierno era una clara eh, ilusión, así también ese cielo que nos mostraba más allá de los sueños, también es una ilusión, según el bardo Tosgrón. ¿Sí? No es real tampoco. Claro que es preferible vivir un cielo, ¿no? Y bienvenido sea si llegamos hasta ahí. Pero, eh, pero los maestros nos dicen, hay mucho más allá. Hay mucho más. No se dejen afectar por eso. Porque si aparecen sus familiares, porque si aparecen eh, lugares maravillosos y excepcionales, todo... Esos momentos y esas circunstancias que hemos soñado o que hemos temido se aparecen. No nos enganchemos a eso. Porque entonces estamos demostrados que todavía estamos apegados y que necesitamos volver a renacer. El sansara nos va a traer. Sí? No es nada fácil esto, eh. Entonces vemos a la familia y como si no la conociéramos. Bye, bye, no te conozco, no te conozco. <risa> No, hay que, hay que tener una actitud de aspirar a lo superior, Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? No, no seamos groseros tampoco, ¿eh? yo estoy jugando nomás. Una actitud, entonces, de aspiración a lo superior, de la verdad, no de la ilusión. Y dice que en este bardo, eh, al mantener yo esa actitud mental y siempre de amistad y siempre de compasión y siempre de aspiración a lo superior nos dice el bardo todol, cinco budas o cinco demonios se van a hacer presentes. sí cinco budas y cinco demonios porque recuerden ustedes los dioses y los demonios en estas esferas son la misma cosa el bien y el mal están absolutamente unidos, nosotros tenemos que ir más allá si queremos iluminarnos, si queremos alcanzar el data, si queremos salirnos de la dualidad. ¿Se ¿Sí han visto los dioses de, de, de, eh, tibetanos como son? Que tienen caras monstruosas. ¿eh? Y uno dice, ¿pero cómo es posible que tengan como dios a un ser tan grotesco? Bueno, hay sabiduría en ello, porque los maestros nos están indicando que tenemos que ir más allá de las formas. ¿Sí? para descubrir la verdadera divinidad, y la verdadera divinidad está en cada uno de nosotros, no fuera. Pero bueno, dice, en el primer día de este bardo, Chanchit se aparece el primero, el primero de los Budas, el Buda Vai, Vairochana, el Buda iluminador, y en este Buda, que es una instancia, también se puede presentar ¿no? con una imagen, con una forma, eh, puede presentarse un santo, puede presentarse hasta el mismo Jesús, puede presentarse algún ser que para nosotros represente la iluminación. Nosotros debemos comprender y debemos entender que no somos partícula sino onda, o sea, que somos energía y no materia. En este, aquí debemos comprender y entender, y debemos de dejar bien en claro que para nosotros las esferas de, de energía, y de sutilidad son más importantes que las esferas de la materia y de las esferas que hemos abandonado y que ya hemos dejado atrás. ¿sí? Si este Buda entonces ve que claro es que nada de la materia y nada de la tercera dimensión tiene una enorme fuerza, entonces por supuesto no vamos a ser arrastrados a un infierno de no poder estar fumando, de no poder estar comiendo, de no poder estar viviendo los placeres de los sentidos, los placeres de la materia, de no poder estar disfrutando de los tesoros y de los dineros y del poder y de la fama y de la ambición. Bueno, entonces pasamos a un segundo Buda, a una segunda instancia de aprendizaje. A ver, a ver cómo vamos. Ya en un aspecto, por supuesto, etérico, ¿no? En el éter estamos, recuerden ustedes. Totalmente hemos de haber dejado el cuerpo físico y este mundo de tercera dimensión. Ya entramos lo que se llama a ese túnel. Porque déjenme decirle, y esto también es importante aclarar: o es el túnel cuando nosotros morimos, o es el Dharma-data. La claridad, la luz de la claridad de la verdad, ambas cosas se presentan. Si vamos por el túnel, entramos al bardo Chanji, al quinto chakra. Si vamos a la claridad de la verdad, al Dharma Data, si vamos entonces a esa esfera espiritual, entonces todo este camino lo brincamos. ¿eh? Vamos derechito a la iluminación, ya no tenemos que reencarnar más. Pero bueno, no es fácil porque ese túnel nos atrae con una enorme fuerza. sí Y más si nos están esperando del otro lado. Es enormemente atractivo eso. Pero para aquellos que tengan la conciencia y digan, no, yo voy hacia la, la claridad de la luz, hacia la claridad de la divinidad, de la fuente, de, de la esencia y de la verdad. Ah, entonces... Derechito que nos liberamos de todo esto. Pero si sí hemos atravesado el túnel, que la mayoría de nosotros eh, lo más seguro, lo más posible es que lo hagamos, ¿sí? Eh, ya lo hemos hecho muchas veces, sin ningún lugar a duda, y tal vez nos toque ahora. Entonces, vamos a pasar a este segundo Buda, que es el Akshobja, o Akshobja, ¿sí? Este Buda de Akshobja, o Akshobja, es la sabiduría como un espejo. En, este, en esta esfera tenemos que comprender y tenemos que entender que todo está conectado, que nada está separado de mí. ¿Sí? Bueno, eh, si no lo logro, si yo me siento separado del todo, si yo me siento separado de todo lo que me rodea y de todo lo que he vivido y de todo lo que he sucedido, si yo empiezo a renegar y creo que hay injusticia, bueno, <risa> entro a un infierno pero si yo entiendo y acepto que todo está conectado y que todo pasó porque debería de suceder, lo acepto, me da el ok este Buda, ¿no? el Y dice adelante hombre, síguele por el tercero, ahí te va. Y entonces paso a este tercer Buda ¿no? que me empieza a analizar también y aquí me voy a encontrar con el Buda Rana Zambhava, ¿sí? así lo llaman los budistas. Así que si se presenta con estos nombres tan exóticos, bueno, ustedes ya saben ¿no? quiénes son. <ríe> y estos Buda perdón, este Buda lo que quiere en esta esfera del bardo Chanchi es que nosotros aprendamos la sabiduría de la igualdad. O sea, que todos somos hijos de la divinidad. Que si bien hay esferas superiores y esferas inferiores, nadie hay más que nadie ni nadie hay menos que nadie. En todos está la divinidad y a todos nos corresponde y nos pertenece un lugar, un sitio. Y ojo, eh, que a veces nos discriminamos, muchas veces sucede que las almas se discriminan a sí mismas. Se creen poca cosa, creen que en su vida no han logrado nada y que fue un tiradero a la basura todo lo que... Eh, pudieron haber experimentado y vivido y entonces claro, ahí desde ya que no nos va a dar el que nos baja el pulgar este, este, este Buda no Randa Zambaba. pero si ya podemos nosotros comprender y entender que hay una igualdad, hay, hay un lugar hay un sitio, hay un orden para todos nosotros inclusive lo que hemos vivido entonces debió de, de haber sido así y con la ligereza y, y la paz y la tranquilidad y la confianza lo transmitimos, porque no se vale decir, ¿eh? no, no, si yo lo comprendí, lo comprendí, y, y realmente en el fondo no. Si un, ustedes entienden que esta esfera no se puede mentir. eso es una cuestión energética, se eso o no sé es. Pero entonces, si yo puedo entender esto tan fundamental, paso al cuarto Buda. Y el cuarto Buda es el Buda Aminataba. que es el Buda que todo lo distingue. ¿Sí? en donde puedo yo lograr haber alcanzado el sentido y el propósito de mi existencia, de mi vida, y no solo por esta que he pasado, sino de aquella que me corresponde como alma. Si yo encuentro entonces en todo lo que he vivido el sentido, ¿no? y ahí se me va enumerando, y entonces puedo aprender y puedo descubrir que, que realmente esto es una verdadera escuela, si yo dejo bien en claro esto, entonces aquí este Buda Aminataba me da el ok, me sube el purga y me dice ¡adelante! Y ahí voy al encuentro de este último quinto Buda, sí, sí eh, aquí en el bardo Chanshid. Y en este quinto Buda me voy a encontrar con el Buda sí, este maestro o esta esfera, esta realidad, en la cual yo voy a demostrar si ¿sí? me es posible... Eh, eh, la sabiduría de, de todo aquello que se desempeña. O sea, puedo comprender y puedo entender que yo soy un creador, que realmente lo que he vivido yo lo he creado, nadie me lo ha mandado. Y que realmente entonces es posible para mí poder crear en esa vida, o en ese bardo, Changshir, o en las vidas sucesivas, todo aquello que yo realmente quiera y desee si yo he comprendido y yo he entendido que realmente nadie desde afuera me está mandando las situaciones, las experiencias, las condiciones, si yo entonces demuestro y me reconozco como creador, entonces el Buda Moghasidhi me da el ok también. Claro, por supuesto, si alguno de estos Budas no me da el ok, voy a vivir un pequeño o un gran infierno, ¿eh? y ahí puedo estar realmente sufriendo bastante, e inclusive tanto que no me queda otra que volver a encarnar y no haber descubierto lo maravilloso de, de ese cielo, lo maravilloso de haber ido aprendiendo a medida que voy presentándome a cada instancia o en cada Buda. ¿sí? Muy bien, luego del bardo chanchi entonces en ese plano astral del cual generalmente nosotros llegamos y ahí nos quedamos la gran mayoría de nosotros tiene que volver a reencarnar, porque tiene muchas cosas que demostrar. Sí, fantástico ahí, fantástico que hayas demostrado eso, pero ahora lo tienes que llevar a cabo aquí en el plano de la materia. No es nada fácil lograrlo ahí, en esas esferas, pero aún es mucho más difícil lograrlo acá. ¿no? Pero aún así tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Por eso con una vida no basta, necesitamos de muchas vidas. A veces miles y miles para poder avanzar y para poder llegar al Dharma Data. O a veces no. A veces en ese bardo Changi otra vez se me presentó el, el Dharma Data, la esfera de la realidad, la esfera espiritual, es posible que lo haya logrado. Y ahí me libré también. A medio camino me libro. Tal vez el primero, el segundo o el tercer Buda me diga, mira, mira, por aquí hay una puertita, pásate, pásate, ya, tómate el atajo. Y también... ¿Sí? En cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de los momentos, sea en estos bardos de la muerte o sea en estos bardos de la vida, yo puedo lograr la iluminación, porque aquí en vida también podemos lograr la iluminación. ¿Sí? Claro, no es algo simple, ¿Eh? es para almas excepcionales, pero todos nosotros tenemos ese potencial. Y entonces nos queda este último bardo, ahora sí, para ir finalizando esta plática... De la cual creo que me he extendido un poco, pero no ha sido en vano, porque yo creo yo quiero que a todos ustedes les quede lo más claro posible estas cosas que les estoy expresando. De hecho, repasen esas palabras. Yo voy a pedir que esto que está escrito aquí, que hay que leérsele a, a los moribundos, esté también ahí en la caja de comentarios, ¿sí? Y todos ustedes vuelvan a leer, a escuchar una y otra vez la charla. Porque es importante tener esto presente, tener esto en cuenta. Porque desde ya que vamos a vivir esto. Todos nosotros vamos a desencarnar. Todos nosotros vamos a morir. Y puede ser en cualquier momento. Y tenemos que tener el instructivo lo más claro posible. Porque yo le decía en un comienzo de la plática, ¿no? Yo no soy de esas personas que cuando compran algo en Amazon o, o Internet lo que hacen es ver el instructivo, no, yo creo que todos nosotros agarramos, no, la mayoría de nosotros vemos a ver cómo se arma esto, ya de última si no podemos, agarramos el instructivo y vemos si hay dibujito, y ya de última leemos, no, cuando no queda otra, aunque todo instructivo dice, antes de, de comenzar, lea por favor este instructivo, bueno, con los objetos y con las cosas podemos hacer esto, pero con nuestra alma no, si está a nuestro alcance el instructivo, entonces debemos nosotros al máximo poder leerlo, comprenderlo, explorarlo y por supuesto llegado su momento llevarlo a la práctica lo más eficientemente posible porque entonces realmente habremos de alcanzado una evolución y un salto cuántico y un salto espiritual increíble y ustedes dirán ¿por qué o para qué? y por qué es por eso que estamos aquí nosotros no estamos vivos para los maestros, ¿eh? déjenme decirles. Ninguno de nosotros, del barro Chanxi para abajo, todavía existe. Ah, esto es muy fuerte, ¿eh? pero esto realmente es así. Estamos en un estado potencial de existencia. Somos como una semilla que en cualquier momento puede florecer y ver la luz, pero aún no la ve. Muere y nace, nace y muere, muere y nace, nace y muere, pero todavía no nace, no emerge, no brota, no surge al data a Barbelo. ¿Sí comprenden? ¿Sí entienden? Somos sombras aún de la realidad. ¿Eh? Bueno, por eso es tan importante, cuando podamos hacerlo, lo antes posible, si eso corresponde, y si eso está a nuestro alcance, alcancemos el data. Pero si no, por supuesto, Viene este último bardo, el bardo Sidpa. Sipá, y este bardo Sidpa es el bardo del renacimiento. Bueno, ya está, ya estuve en ese cielo o ya estuve en ese infierno un tiempo, un rato, ¿sí? y, y, y entonces ahora quiero volver a renacer. Necesito renacer porque tengo que aprender aún muchas cosas o tengo que demostrar todo lo que aquí pude de alguna manera enseñar a estos seres de luz, a estos maestros, a estos a estos ángeles o como queramos llamarlos. Y dice así, eh, este maestro Padma sí eh, en esta poesía, nos indica, Ahora que el bardo del devenir despunta sobre mí, enfocaré mi mente en concentración, y he de esforzarme en prolongar los resultados del buen karma, cerrar la entrada de la matriz y pensar en resistir, este es el momento en que se requiere perseverancia y pensamiento puro. Abandonar los celos y meditar sobre los maestros del Dharma. Bueno, en este caso me está indicando, no nazcan. No pasen por el vientre. No sientan celos. Porque fíjense ustedes, dice que cuando el alma está por nacer y hay una oportunidad, puede llegar a ver a sus progenitores estar copulando. ¿Sí? Y entonces... Dice el bardo Togrol, dice el budismo tibetano, que si esa alma siente celos eh, de, de, de la, del padre, encarna como hombre. ¿Sí? Entonces, y si esa, esa alma siente celos de la mujer, renace, renace como mujer. sí. Fíjense, increíble, qué increíble. Claro, ve a estos progenitores teniendo sexo, y entonces, de una u otra manera, como está pegado y todavía se identifica con uno de los sexos, y, y entonces ahí está escogiendo, y ahí está eligiendo el sexo con el que ha de venir. Es ¿Sí? muy interesante. Por eso aquí, eh, Padma Sambhava nos dice, no sientan celos. ¿Eh? Y si es posible, si es posible, pues pongan su atención al Dharma, pongan su atención a las esferas más elevadas para no tener que renacer, para que se les dé la bendición de que se les abra esa puertita y antes de venir a este mundo ya puedan elevarse. Muchas almas, muchas almas, sienten, ven a sus progenitores, pero aún así se resisten al nacer, se resisten, pero les corresponde, están todavía muy brutas, están todavía realmente muy... Muy primitivas, ¿no? Y, y, pero no quieren nacer, porque sí, serán primitivas, pero no tontas, pero no pendejas, como dicen acá en México, ¿sí? O sea, saben que el mundo no es nada simple, no es nada fácil. Ahí donde están están maravillosas. Y entonces hay maestros que vienen y abulonan al alma, al cuerpo. O sea, tú no querrás nacer, pero tú no te puedes tampoco iluminar y no tienes aspiración al dar Te quieres quedar en el cielo. Te quieres quedar ahí en tus grandes y vastas tierras con tus animales o con tu edén, ha harem, ¿no? de mujeres, ¿no? harem de mujeres, harem de mujeres o esa comunidad tan ideal que tenías ¿no? de todos vestiditos de blanco y que nos amamos y nos queremos y nos llevamos muy bien y está toda la familia unida. Bueno, pero no, no, pero yo me quiero quedar. No, no, no, pero no, vas a bajar. <risa> claro, sí, entonces. Bueno, si recuerdan estas palabras, en esos momentos que estén en esos cielos, por favor, sigan aspirando a lo superior, porque hay mucho más, aunque es muy atractivo y es muy bello, y podrán comer sin engordar, y podrán ir a todos los lugares de forma instantánea, es un mundo perfecto, realmente, es una tierra, pero súper, súper maravillosa, excepcional, sin tantas limitaciones. Ahí todos somos bellos y jóvenes y hermosos y, y todo muy lindo, pero no es la realidad, aún así es ilusión. ¿sí? Y entonces, bueno, muy bien, hasta aquí esta charla, entonces, creo haberles dejado a todos ustedes una importante enseñanza, Claro que todo esto hay que seguir profundizándolo y hay que por sobre todas las cosas seguir trabajándolo y recuerden, recuerden, aspiren a lo superior y vayan demostrándolo en el día a día, porque entonces de esta manera ese atajo, ese Dharma Data, esa liberación puede presentarse en cualquier momento, aún inclusive en vida, y cuando lo logremos seremos realmente un alma gloriosa, un alma dichosa, un alma que hayamos acabado con este ciclo vicioso y este círculo infinito de muerte y nacimiento, con esta jaula que puede ser bonita o puede ser fea, pero que sigue siendo una jaula y podremos al fin haber logrado la liberación del tecolote, ¿sí? y poder volar sin fin a cualquier infinito y a cualquier, cualquier universo que podamos, como dioses que realmente somos. Y a ti, abuela, a ti te deseo todo eso. ¿eh? Y a todos ustedes, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Hasta aquí entonces la conferencia de la charla.